El séptimo caballero. Amigo, te voy a contar una historia. El séptimo rey del séptimo reino mandó a su séptimo y mejor caballero a rescatar a su séptima hija, que se encontraba retenida por una bestia de siete ojos, y si lo lograba, él podría desposarla. Después de un largo viaje por los siete reinos, al fin llegó al castillo donde se encontraba la princesa enclaustrada. ella no sería nada fácil y después de una épica batalla que duró siete largas horas el valiente caballero logró salir victorioso y al subir al séptimo piso en la séptima habitación el caballero tumba la puerta y dice eres libre mi princesa a lo que ella respondió Llega siete minutos tarde, espero que hayas traído carruaje, y al darse cuenta de lo antipática que era la princesa, el caballero ahora no tiene una linda esposa, sino un nuevo mejor amigo al cual protegería con sus siete vidas. ¡Salud!